un viaje de mes y medio, lo primero que tenemos que hacer para empacar es determinar aquellas cosas que van a ir con nosotros puestas. Entonces en este caso pues yo empaqué una blusita, una chaqueta eh, y el sombrerito. El reto consiste en empacar todas estas cosas en una maleta grande y en una de mano. Además tengo que incluir una maleta pequeña pero en este caso la voy a llevar dentro de mi, de mi maleta grande porque esta maleta específicamente tiene eh, se convierte en moral entonces puedo utilizarla en los viajes dentro del continente y en los viajes dentro de los países eh, los cuales pues obviamente compré con piquetes mucho más baratos que tienen unas restricciones de equipaje más grandes para mirar lo que vamos a llevar en el bolso de mano, yo siempre empiezo por las cosas más importantes, las cosas que son básicas y que no podemos dejar, entonces en mi bolsito pequeño que se va conmigo, yo incluso lo puedo amarrar acá, como tiene tiranticas de quitar, lo puedo amarrar a las maletas para tener mayor seguridad y conmigo empaco obviamente el dinero que necesite, el pasaporte, eh, Cédulas, eh, tarjetas de crédito, tarjetas, etcétera que necesite llevar, gafas de sol, un esfero para las formas del avión, a uno siempre se le queda y es básico, eh, mi cámara, es pues una camarita sencilla de pilas, siempre verifiquen que tengan las pilas cargadas, memorias SD o micro SD con la cámara, y... Ustedes ven que tengo también atrás un cuaderno, eso es porque a mí me gusta escribir mucho, pero pues no toda la gente lo considera importante, entonces pues eso va al gusto del consumidor. Chicles, porque después de un duelo de seis horas o incluso de una hora tu garganta está reseca y vas a querer refrescarte un poco. Eh, un tapa ojos para dormir un poco. Esta almohadita que la puedes inflar para tu... Vuelo para que sea más cómodo Entonces en la sala La puedo inflar con calma Pero me la llevo aquí enrollada Los audífonos Que son clave en el avión Pues obviamente es muy probable que te los regalen Pero si no, de todas maneras Pues tú, a veces uno carga Los propios Y esto es muy eh, útil para mí eso se llama un splitter La idea es que tú pones el celular acá Y puedes poner dos audífonos y tu pareja o tu amigo o tu amiga pueden escuchar música contigo al mismo tiempo todo lo metí en una cajita que antes era de copitos como para tener un poquito más ordenado los cables que siempre se, se desordenan eh, un pedacito de papel higiénico que eso sí es como muy de mamá pero bueno y mi bolsita de maquillaje, esta bolsita no tiene todo el maquillaje sino solamente aquellas cosas que yo voy a utilizar apenas me baje del avión y que no quiero abrir como otras maletas sino que quiero tener todo conmigo en el bolso y va a contener una pestañina en este momento tengo dos porque no he decidido cuál voy a usar en ese, ese día, eh, una BB cream un, un, una crema pues como para tipo base o tipo polvos, el cepillo de dientes, un brillito y una crema dental pequeña metí también aquí las pilas de la cámara para que no estén por ahí volando pero pues también eh, eso puede ir en, otras, en otra parte de aquí mismo y ese sería como el bolsito pequeño como pueden ver si yo organizo todo va a caber absolutamente todo finalmente me gusta tener una botella de agua vacía para llenarla, pero en la sala, siempre hay que tener en cuenta que tú la puedes llenar, puedes entrar el, el agua siempre cuando eh, ya sea en la sala, antes de la sala de embarque no vas a poder llenar el agua y si tú la tienes llena, pues lo que va a pasar es que te van a devolver o te la pueden decomisar, esto es como mi kit, esto va conmigo en todo momento en el avión. En este neceser es donde yo empaco los útiles de aseo, tiene una particularidad y es este ganchito que me permite colgarlo cuando llego al baño para no tener que hacer desorden entonces en este necesario cargo o sea sea en tal rubor en crema este me permite no tener que cargar brochitas sino simplemente eh, aplicarlo con mis dedos y permanece todo el día bueno casi todo el tiempo eh, sombras con su respectiva brochita pequeña y los demás útiles de aseo, ah, gel de aloe de vera que es muy útil para las picaduras, para eh, refrescar la piel después de haberte quemado con el sol, eh, enjuague bucal, todo lo voy a empacar, ahorita no está así, pero todo lo pienso empacar con un pedacito de vinipel, de manera que nada se riegue y todo en, en porciones muy pequeñas, en, en espacios pequeños y eh, crema, por ejemplo crema depiladora, pequeña que me permita a mí eh, no cargar con los frascos grandes porque eso no lo puedo llevar en el avión ar... eh, conmigo y en la, en la maleta de mano desodorante champú y acondicionador eh, no se sé, crema para peinar crema de manos ese tipo de cosas este jaboncito es muy eh, útil yo lo empaqué en esta en este tarrito porque uno siempre piensa que el jabón líquido pues es algo como eh, no tan importante y a veces no hay, en, vas a digamos a, no sé, alguna algún paseo en tierra caliente y a veces no hay eh, jabón líquido en los baños, por decir algo, entonces o llevas tu gel antibacterial, yo no lo tengo aquí, lo cargo conmigo con las llaves, eh, repelente, una depiladora, este, este espumita es algo que tú te pones en el pelo, eh, si eres eh, niña para peinarte, eh, te deja una, un una estilo de moña más o menos bonito, un esmalte, solo uno, yo creo que con uno es más que suficiente, incluso no llevaría, pero la finalidad de este esmalte es que me lo pueda retocar, porque a veces uno va eh, a la playa y la arena le quita el esmalte o lo pela bloqueador, es muy importante el bloqueador solar eso es infaltable eh, algodón porque después de una noche maquillada no quieres al otro día parecer un oso panda talco eh, para los pies y micropore a mí el micro por me parece básico pero es algo que no todo el mundo necesita, yo lo hago porque en el caso de mis pies siempre en tierra caliente se me dañan se me maltrata con el calzado entonces lo hago por eso aquí en esta eh, en esta cosita tengo protectores una eh, no sé una cosita para una basuradora pequeña para el bikini aquí en una tarjeta puedes utilizar una cartulina una tarjeta vieja pones los pins para que no se te pierdan por ahí, moñitas y collares en un solo sitio, eh, utilicé este pastillero para meter los aretes de manera ordenada y las joyitas y una peinilla, si ustedes ven yo empaco las cosas más planas en esta parte como la peinilla de manera que no ocupen espacio eso sería como este kit, acá aparte, empaqué toallas higiénicas y ese tipo de, eh, de útiles de aseo, lo cierro y es lo primero que pongo porque es lo más pesado, también en mi maleta de mano tengo una toallita de la secadora porque estas huelen, dan un olor rico, y pues después de mucho tiempo de tener una maleta cerrada, lo que va a pasar es que puede oler eh, pues no, no oler muy rico, entonces la incluyo. También voy a empacar esta toallita, ustedes la ven rígida, pero en realidad cuando yo llego a un sitio donde hay mucho calor, la humedezco y me la pongo en el cuello y ella toma su forma natural y refresca mucho. Incluyo una sombrilla, a mí me gusta esta porque tiene un forrito muy chévere. Eh, dentro tengo el cargador, pero eh, la verdad es que lo voy a sacar y lo voy a poner con mi bolso de mano, con el que tengo conmigo, porque me parece más útil. Eh, me gusta también marcarlo siempre, pero eso es como porque a uno siempre se le queda el cargador. En la casa de alguien O no... bueno, a mí siempre me al cargador en, en una casa ajena y nunca nunca se sabe de quién es. En esta eh, carterita empaque útiles como una toalla higiénica, ese tipo de cosas más bien eh, urgentes, cosas que no quieres llegar a desempacar, um, no quieres llegar a desempacar la maleta grande, digamos, y finalmente voy a poner una chaqueta de jean eh, doblada por el revés en este compartimento y esta chaqueta de jean me va a ayudar porque eh, en climas, aunque sea climas caliente yo la voy a poder eh, usar en, en las horas de la noche o en momentos en los que tenga frío en el avión por ejemplo una vez hemos terminado Incluimos en la parte delantera los documentos más importantes, reservas, tiquetes de avión, eh, asistencias de la tarjeta de crédito, por ejemplo, el seguro médico, algunas tarjetas de crédito las incluyen, eh, una pesa para el equipaje que nos ayuda a ahorrar dinero al no incluir más equipaje del necesario y esto va conmigo siempre. La gente siempre dice, siempre sugiere que lo primero que hay que meter son cosas que amortigüen. Si bien eso es cierto, yo prefiero utilizar el método de las piedras, de las piedras pesadas. Piedras pesadas primero y luego piedras eh, más pequeñas. Entonces, voy a poner todos los zapatos más grandes las cosas que ocupen que no puedo doblar casi que son poco flexibles, digamos, esto es difícil de, de esto es flexible, pero esta parte no. Entonces las voy a ubicar de tal manera que hagan que queden lo mejor, lo más ajustadas posible. Puede ser acá, puede ser acá. Incluso puedo rellenar espacios vacíos de la maleta, por ejemplo, esto. Pero pues acá se podría dañar el zapato, entonces lo primero que voy a hacer es intentar así y voy acomodando. Si veo que no cuadra, pues lo cambio de, de sitio. También agregué una de estas rayitas que les, de, que les decía en el, en el, en el, en el, en el momentos Y voy a poner estas otras sandalias también. De manera que eh, queden como... Puede ser así, puede ser en una esquina. yo preferiría? Que fuera en una esquina. Claro que como estos zapatos son delicados, vamos a hacer otro truco. Eh, ¿Por qué? Porque el peso de esta maleta puede afectarlos y no quiero pues, que se dañen tampoco. Entonces, para eso voy a tomar las medias y le voy a empezar a dar forma. Todas estas medias, todas estas medias, <risa> las voy a meter de forma que hagan, hagan un espacio acá y una, de, tengan la forma de la maleta, las puedo enrollar de maná, como un burrito y las voy metiendo a la forma de la, perdón, de los zapatos. Para empacar hay muchas técnicas, una de estas es utilizar cubos de empaque, entonces yo puedo empacar muchas cosas en estos cubos. Entonces, este lo voy a utilizar para los bikinis, ese tipo de cosas, saqué las copas. Aparte se la saqué a digamos, a este bikini, lo que hice fue sacársela, ¿para qué? Para que la tela me permita enrollarla, no se me vayan a dañar y no pierdan la forma porque eso siempre pasa con los rellenos. Llevo además un mantel, esto no es nada eh, obligatorio ni nada esencial, Él realmente es puro lujo eh, no, es otra cosa, no es algo que yo llevaría en un viaje normal, pero en este caso quiero unas fotos lindas en un mantel, por ejemplo, en un, para un picnic, etc. Entonces voy a empacarlo. Eh, una bolsita de tela que puedas llevar a la playa, que puedas doblar preferiblemente, que no te ocupe espacio, no te pesa Entonces es muy práctica. Esta bolsita de, de celular la puedes meter puedes meter contigo el celular en, en la playa y lo que haces es doblarla aquí cerrarla muy bien y ella no va a permitir que le entre agua a tu celular y va contigo a todas partes y no no se te va a perder en la playa aunque yo preferiría desconectarme del todo pero ahí no me siento no, no puede hacerlo eh, la ventaja que tiene es que no pues es eh, mucho mejor que dejar las cosas eh, sin, sin que alguien las esté mirando pero la desventaja que tiene es que, por ejemplo, depende de donde tenga la cámara tu celular. Si tú notas esta parte es más opaca, entonces no puedo tomar fotos debajo del agua. Pero hay algunas de estos forritos, o sea, algunos de esos forritos que permiten hacer. Le puse por dentro una bolsita para empacar los vestidos de baño, una bolsita plástica. No es la mejor. No está doblada, No está bien doblada. Pero en este momento, como eso no lo voy a, no me voy a preocupar por eso realmente. Entonces simplemente voy a empacar esa bolsita y tenerla ahí con el kit como de playa, por así decirlo, que es este, ¿no? Y en el hierro y puedo bajarle un poquito, sacarle un poquito de aire, hay unos que permiten sacar más aire que otros. Hay más técnicas para eso, pero yo en este momento no me voy a preocupar tanto por eso, sino por mostrarles cómo empaco. El siguiente paso es poner más cosas aquí, eh, en este caso van a ser unos pantalones que ya les voy a mostrar cómo. En esta zona en esta hay tres pantalones, eh, tres pantalones y en estas otras, que ya son un poquito más sencillas, eh, vamos a meter blusas y aquí vestidos. Eh, algunas personas utilizan este método para sentirse más organizadas de tal manera que tú llegues al hotel y metas todo sin tener como a manera de cajón sin tener que desempacar a mí me gusta por eso el método de los cubos tiene una desventaja es que si no se saben usar las personas terminan poniendo la ropa de la siguiente manera por ejemplo doblan y meten y así no te va a caber nada entonces yo combino dos métodos pero como pasa un avión pues te voy a contar cuál es Utilizo el método del burrito, hago un burrito con la ropa, un rollito, y además utilizo el, el cubo para que yo llegue al hotel y simplemente ponga todo en el armario o en el closet que encuentre y no tenga que desempacar. Hay personas que no consideran que esto sea importante y está bien, no es esencial, es gusto propio, digamos. Tú puedes inclusive empacar directamente los rollos en la maleta y así incluso te pueden caber más costos, pero yo en este caso eh, vi que puedo puedo meter más así, me gusta más, entonces voy a, a hacerle a empacarlo de esta manera. Ya les muestro cuántas blusas y cuántas, cuántos vestidos eh, cuántos vestidos caben en este medio Bueno, ahora vamos a poner pantalones dentro de esta dentro de este cubo, empezamos siempre por el que ustedes consideren que es más grande o más grueso o que les ocupa más espacio, ¿Sí? de esta manera uno pensaría que solo va a caber otro, pero en realidad si metemos unos leggings, otros leggings, incluso ahí uno pensaría que solo caben tres, pero caben un cuarto, Tengo que meterlo muy bien, cuesta un poquito de trabajo al principio, pero es posible. Lo que haces cuando metes la ropa de esta manera es que le sacas el aire, le va sacando el aire, así te quedan cuatro, cuatro pantalones ahí, incluso tengo espacio para meter más cosas, pero lo vamos a, a, a guardar un poquito, vamos a esperar a ver si hay cosas que al final, las piedras pequeñas o los objetos pequeños, se van a acomodar acá. Para los vestidos lo ideal es empacarlos al revés, por ejemplo este blanco, pues. Se puede maltratar, etcétera, entonces yo prefiero empacarlo al revés. A veces que usan las maletas, no sé por qué, entonces también cuando tienes una ropa muy delicada, lo que vas a hacer es meterla en la mitad del rollito, de manera que se proteja un poquito más. Entonces haces un rollo, en este caso no lo estoy haciendo muy perfectamente, pero funciona. Y lo vas a poner de manera que quede lo más... Eh, estable posible Igual cuando yo ponga otro acá va a, a darle estabilidad Si no te cabe bien Entonces puedes mandarlo aquí a este lado Y empezar a utilizar otros que ya estén más estables O con telas mucho más, más rígidas Eso mismo lo voy a hacer con todos estos vestidos Entonces, miremos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vestidos Y 10 con este este técnicamente me va a caber, pero creo que lo voy a dejar como muda eh, extra, ya van a ver que lo, no, no necesariamente va a ir, pero bueno, mientras tanto, mientras decido cuál muda extra va a ir en la maleta de mano, ustedes ven que esto cierra, incluso acá se ve que hay un poquito de espacio, entonces si yo necesito meter... Eh, no sé, unos inter ropa interior Unas medias, ahí va a acabar perfectamente Y yo voy a llegar al hotel Simplemente a ponerlo en el closet Junto con Este otro cubo Ahí vamos en dos Bueno, aquí metimos nueve camisetas Suponiendo, por ejemplo, esta tiene como Es más acolchadita, entonces yo puedo Ponerle un cauchito quisiera eh, para aplanarla un poquito más pero eso no es necesario esto es como por si uno quiere hacerlo y estos cauchitos son sacados de unos leggings viejos yo los he recortado aquí está la pierna yo la recorto y obtengo los los cauchitos además son muy buenos para el cabello porque uno eh, pues no se lo maltratan tanto entonces vamos a proceder a cerrar y ustedes se dan cuenta que aquí todavía hay más espacio en caso de que yo quiera meter más cosas yo puedo hacerlo incluso le he dejado esto que venía para colgarlo <risa> o para sostenerlo de ahí y aquí ya puedo sacarle más aire en el momento en que vaya a empacar si hay algo que, que he olvidado pues lo puedo incluir La ropa que me quedó por fuera la voy a distribuir en esta maleta y dentro de los cubos con el objetivo de que aquí en esta eh, maleta podamos meter aquellas cosas que son una muda para por si la maleta grande se retrasa, eventualidades o si simplemente nos da pereza ese día se empacar apenas llegamos, entonces ropa interior, medias, más ropa interior, me prefieres eh, puede ser una falda que está es difícil de meter en los cubitos eh, una blusa, la voy a sacar de acá si quiero, puedo amarrar todo con una de estas monitas, como les decía. Como por sentir que está eh, más ordenada, pero en realidad esto no es un requisito. ni Es como por sentir que está todo ahí. Y va a ir, puede ser acá, por ejemplo, una muda de ropa. Este pareo, entonces, como es como de playa, también lo voy a tratar de hacer rollito o aplanar o... Dependiendo de, de lo que tenga a mano, lo voy a meter con mi kit de playa y con los pantalones. Entonces lo puedo hacer más pequeño o incluso lo puedo eh, doblar en la forma de cubo un poquito. De tal manera que ocupe menos espacio. Hay cosas que funcionan bien en rollo, otras funcionan mejor eh, de esta manera. Entonces el rollo puede ser más bien así, más largo. Y aquí va a caber perfectamente. Como les decía, se trata de empacar correctamente. Se trata como de hacer caber las cosas. Más que de que se vea bonito o no. Eh, aquí hay otros. Tenemos otros shorts. Una faldita. Unos shorts que no pesan nada. Y otra falda y una pijama. Entonces... Veamos, la pijama me va a dar para desempacarla, entonces también la podemos meter en el día 1, digamos en la ropa del día 1 o 2. Estas dos falditas, esta, una de estas puede caber acá con las blusas, porque aquí tengo espacio. Esta falda podemos también meterla con estas blusas. Acá, aquí va a caber perfectamente. Pareciera que no, pero sí, ustedes en un segundo van a ver que sí. Y este material de jean, como es tan complicado, podemos todavía acá perfectamente. Incluso ustedes ven que yo tengo espacio para meter muchísimas más cosas ahí, pero no me quiero ir con la maleta llena porque no tiene sentido irse con la maleta llena. Entonces por acá, como para que amortigue cosas, y empecemos a cerrar los cubos. Para que ustedes se den cuenta, todo cierra, absolutamente todo cierra, tal vez... Eh, un poco hay cosas que nos cueste más dificultad pero en realidad esto cerró perfecto con espacio tenemos dos juegos perfectos y vamos a incluir el último un saco que tengo el eh, que se me olvidó este saquito torerí digamos este lo prácticamente ni siquiera lo empaqué lo embutí. <ríe> quedó perfecto y empacado tal manera que yo puedo llegar al hotel y si consigo uno de estos eh, ganchitos lo cuelgo y queda perfecto bueno en este momento ya metimos el cubo rosado, los dos cubos eh, morados las sandalias eh, yo incluso tengo aquí unas eh, como unas bandanas para eh, como accesorios puedo meterlas a las a los, eh, zapatos para darle más forma aquí tengo otra puedo incluirla o puedo meterla en alguna parte donde haya hueco por eso es lo importante que es primero poner las cosas grandes porque las pequeñas se pueden acomodar de alguna manera, pero las grandes son muy difíciles de acomodar falta la ropa interior que yo la tengo en un gracieres y la metí en, un, en una cosita aparte aquí tengo más útiles de aseo como no sé, condones, toallas higiénicas, ese tipo de cosas en una bolsita y ahora vamos a meter los vestidos para meter los vestidos empezamos por el más oscuro o el uno que no se ensucie tanto estos son vestidos largos, como vieron los otros eran vestidos cortos entonces los voy a colocar uno por uno pongo digamos estos que son colores un poco más delicados y este que es el más delicado que es uno blanquito y también cierro con un oscuro cuál es la, la razón de esto pues para que se tapen se protejan cuando yo haga lo siguiente voy a hacer esto y voy a hacer esto voy a, no, es, no voy a hacer los emburritos porque se van a dañar más o se, va, eh, se maltratan un poquito más y no amortiguan nada en cambio acá junto Con la toalla. Ustedes ven que esto todavía es muy alto, pero van a ver en dos segundos que no es tan alto como parece, porque hay mucho aire acumulado. Perfectamente. De manera que queda colisionado y vamos a. Y yo incluso se puedo sentir ahí en muchas partes. Eso quiere decir que la maleta está casi, casi vacía Uno pensaría que lleva muchas cosas Pero en realidad no, no lleva tantas cosas como no, no se requiere Y ya tenemos La pinta Maleta de mano Bolso pequeño Y maleta grande Bueno, ustedes se preguntarán ¿Y para devolverme tengo que volver a empacar todo eso así para que me quepa? en realidad no, yo, bueno pueden hacerlo, pero yo no aconsejaría eso, simplemente aconsejaría que compraran una o dos de estas bolsas eh, a las cuales les puede sacar el aire y a medida que vas usando la ropa y la ropa que vas a eh, lavar acá en Colombia o en un país la pones ahí y cuando termines simplemente eh, le sacas el aire a todo y lo guardas guardas esta, esta bolsa no solamente vas a ahorrar espacio porque esta maleta pareciera que no tiene espacio y tiene mucho, y esta también le caben muchísimas más cosas por eso dejé algunos espacios para que yo pueda traer eh, a Colombia cosas si necesito es más, esta maleta por ejemplo es expandible y aún así, este espacio todavía no se ha usado ¿sí? la idea es que acá, en este espacio que sobra yo pueda poner la ropa sucia y devolverme con la tranquilidad incluso de que solamente voy a poner todo en la lavadora sin preocuparme por volver a empacar o que no me van a acabar las cosas que compre en mi paseo. Para finalizar, así es como queda nuestro equipaje.